Hola, es un inmenso placer saludarlos en este espacio que se abre para todos ustedes, Razón Pública al Aire. Es traer a los hogares, a los lugares donde se encuentren todos ustedes toda esa fuente de conocimiento que durante tantos años ha agrupado el portal, la revista digital Razón Pública. Y por ese motivo, quiero que esta bienvenida sea en palabras del de director, gestor, y Quijote de este proyecto de Razón Pública, Hernando Gómez, buen día. Bienvenido, Hernando. Muchísimas gracias, querido Fernando, es muy grato saludarles y darles la bienvenida a este espacio de Razón Pública al aire. Es un espacio de conversación plural, serio, reposado, argumentado y esperamos que ameno sobre los grandes problemas del país, donde... Convocamos, como ustedes saben, Razón Pública, a 15 años de convocar lo mejor de la inteligencia colombiana en torno a los problemas que más importan a los colombianos. Y al presentar este programa, destacar la satisfacción, la alegría y el honor que es para nosotros contar con la dirección de Darío Fernando Patiño, quien el país conoce muy bien. Darío Fernando es un periodista, cronista, redactor director de noticias con una larga amplia trayectoria y es muy honroso que nos honre con su trabajo voluntario porque toda razón pública lo hacemos así estoy seguro que bajo la dirección de dario Fernando este programa va a ser de sumo interés para las y los telenavegantes y lo vamos a transmitir por distintos medios y hoy en particular pues empezamos con un tema tan importante como el proyecto de reforma de la salud propuesto por el presidente Petro. Fernando, tú tienes la palabra. Fernando, gracias por la invitación y por esta oportunidad. Esto lo veníamos soñando y hablando hace mucho rato. Pues sí, el tema de salud queda para uno, dos, tres, muchos programas, porque 152 artículos que cambian la vida de un sistema que determina a su vez la vida de todos los colombianos pues es fundamental y en este primer espacio nos van a acompañar dos personas que realmente saben del tema de salud yo como en todas las conversaciones seré simplemente un moderador un conductor de la conversación y vamos a saludar a Tatiana Andia ella es economista historiadora de la Universidad de los Andes y es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Sus temas de interés e investigación son precisamente el sistema de salud. Y también David Bardey, que es doctor en Economía de la Universidad de France-Comté y es profesor titular de la Universidad de los Andes en la Facultad de Economía. Ha escrito reiteradamente sobre el tema de salud. Así que... Bienvenidos Tatiana y David, les voy a hablar así de la, de la manera eh, más coloquial posible porque esto va a ir a todo tipo de público. Y la primera pregunta, por supuesto, en el tema salud tiene que ver con EPS porque parecería que, que nos estamos centrando es en que seguirán las EPS, no seguirán. ¿Qué es lo que ustedes piensan de acuerdo con el proyecto actual que va a pasar con las EPS? GPS, Tatiana. Eh, bueno, primero que todo, eh, Darío y Hernando, muchas gracias por la invitación y muy honrada de estar acá en este espacio cercano a mi corazón, que es Razón Pública. Eh, entonces, comienzo, estoy segura que David eh, tendrá también mucho que decir a, al respecto. Comienzo diciendo que eh, como todos hemos estado más o menos al tanto de los ires y venires, eh, también de los, las tensiones que hay dentro del mismo gobierno en torno a este tema, el de la reforma a la salud y en particular el rol que va, pueden o no pueden jugar las EPS, el proyecto como está en su forma actual, eh, y creo que es importante tener en cuenta que hay un movimiento reciente, ya en este momento en el Congreso se están presentando múltiples alternativo, eh, proyectos alternativos y proposiciones por parte de diferentes partidos, entonces es muy probable que esto, pues, este primer eh, proyecto no sea necesariamente el que, el que salga adelante, pero con esa salvedad el proyecto actual tiene un rol para las EPS que es un poquito confuso, porque entre que no las elimina del todo, eh, entonces están en su definición eh, como con el mismo nombre, entidades eh, promotoras de salud, eh, pero tiene entre las funciones que pueden desempeñar una porción muy restringida de las funciones que hoy en día eh, tienen asignadas eh, por la ley 100 y por las modificaciones múltiples que ha tenido la ley 100. Entonces podrían conformar redes de prestación eh, de salud primaria, eh, o de atención primaria en salud, más bien, eh, podrían hacer eh, administración de redes de prestación, eh, pero no podrían hacer muchas de las labores que hacen hoy en día, que tienen que ver con eh, gestión del riesgo y otras, y pues gestión financiera eh, de, de los recursos del sistema. Entonces es una versión como EPS, pero con muy poquitas funciones, y a su vez... En el capítulo de transición de la ley siguen existiendo al parecer, especialmente aquellas que están solventes, o sea que no tienen problemas de solvencia, sí. y ahí parece que siguen como con las funciones que tienen a la fecha, eh, entonces hay como entre que hay contradicciones y, y todo parece como una forma de dejarlas pero sin dejarlas, eh, sí. que creo que hace confusión. David, ¿y para usted eh, estaban tan mal, tan enfermas las EPS como para que queden en esta situación en las que muchos temen que incluso vayan a morir de, de inanición, de hambre? Bueno, primero, no, no, muchas, muchas gracias por la invitación, Carlos y Hernando. Es un gusto hablar con ustedes y con la tercera. Um, no, efectivamente, hay veces que, que van mal, que, que tienen problemas de salud financiera, que también ponen eh, unos, um, unas barreras de acceso a, los, um, a sus uh, usuarios. Y de hecho, yo creo que fue ¿no? una mala interpretación de la ley Es que um, la... en la ley la, la idea es que um, el Estado delega la función de gestión del riesgo a unas veces y unas, unas EPS actúan como compradores inteligentes, negocian las tarifas con, con los prestadores. Pero no necesitamos tener 30 EPS, para eso. necesitamos que haya competencia entre, um, entre las EPS en zonas urbanas, por lo menos, y um, que esta competencia haga que um, logren obtener uh, los servicios de, de salud a un costo uh, razonable. Lo que, lo que hemos visto es que hubo, yo creo que hubo demasiadas uh, EPS uh, en, uh, funcionando y, uh, y varias de, de, de ellas no están prestando un servicio de, de calidad Entonces yo creo que una concentración, un mercado más concentrado de, de EPS sería uh, bien, uh, bienvenido. Para um, volver al tema un poco um, que mencionó Tatiana, Uh, yo me gustaría poner algo de orden crono, cronológico en, uh, en los um, diferentes eventos. Al inicio de su campaña, el candidato Petro um, habló de eliminar las CPS Después eso um, desapareció, por lo menos explícitamente, um, de su programa. Y cuando ganó las, las elecciones, entonces, eh, aún más escogiendo a la ministra eh, Carolina Corcho, volvió el tema de eliminar las EPS. En el articulado que han socializado, eh, claramente, para mí, es, implica que desaparecen las EPS. Al final, guardaron las tres letras EPS para decir que pueden administrar los uh, centros de, de atención primaria en salud pero realmente le quitan su función esencial que estaba contestando, es actuar como compradores inteligentes, racionalizar el gasto en salud, negociar tarifas, que es un componente importante de la gestión del de riesgo, lo cual creo que Adres no lo sabría hacer bien, y um, eso, digamos, esta función principal, desaparece um, en, el, en el artículo. Como bien dijo Tatiana, hay um, diferentes proyectos de ley um, que llegan al, al Congreso de diferentes partidos donde realmente EPS um, guardan, guardan esta función. Entonces es difícil saber um, a qué resultado político vamos a, vamos a llegar. Como un ingrediente pedagógico lo que el proyecto de ley propone entonces es que es eh, ordenar el gasto que en este momento eh, está delegado a las EPS quedaría entonces a un ente público que sería las ADRES, ¿sí? la, o, que, o que sería la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud. ¿Eso es lo que lo que pasaría? Tatiana. Eh, pues en realidad las funciones de las EPS, es como me está diciendo David, son varias. Y esas funciones, en mi opinión, no se transfieren directamente a un solo, a una sola entidad pública, ¿cierto? En este caso la ADRES. Hay una de las funciones que pasaría a la ADRES. Por ejemplo, hoy en día las CPS eh, giran la plata eh, de la, digamos, de la salud, de la UPC, que es la prima que, paga, que se paga por afiliado. Eh, en el sistema de salud por cada afiliado, esa plata la, la, digamos, la, la centralizamos todas y luego eh, se transfiere a las EPS para eh, que puedan contratar y pagar por los servicios de sus propios afiliados. Entonces a, ellas hacen giros y ese giro ahora pasaría a manos de la ADRE. La ADRE sería la entidad pública, el fondo, que giraría los recursos. Pero hay otras funciones que hacen las EPS, por ejemplo, eh, lo de comprar inteligentemente, organizar redes de prestación, eh, para que los eh, eh, ciudadanos puedan acceder al servicio de salud. La conformación de las redes queda en manos de, parece, los mismos prestadores que se organizarían para conformar redes o de, eh, de direcciones territoriales que también conformarían sus redes a nivel territorial y la eh, digamos, por ejemplo, la transferencia de los pacientes o decidir eh, quién están, qué puesto en la lista y, eh, y, a qué, y a qué servicio tendría que ser remitido y todo eso. Eh, eso, por ejemplo, estaría en las direcciones eh, de salud y en algunos eh, centros de atención primaria en salud. Todo esto no es para confundirlos, es para decirles las funciones que hoy en día claro. cumple. La EPS están dispersas en múltiples actores, lo que en mi opinión genera muchísimos costos de transacción eh, y unos retos, por no decir problemas, de coordinación entre todos esos diferentes actores. O sea, hoy en día es un solo actor que está haciendo muchas cosas y esto que, esas funciones quedarían dispersas entre muchos actores, algunos públicos, otros privados. Y eso genera, la verdad, eh, pues, lo que podría ser un caos. Sí, y yo, yo le escuchaba decir, David, ¿quiere anotar algo? Porque iba a anotar sí. algo que usted le, le había escuchado decir a usted, pero bien pueda. Ah, bueno, no, no, así no. sí, sí. no, que, que Decía, le escuché a David decir: Pues si se está diciendo que se va a desmontar el negocio de la CPS, pues ahora lo que va a seguir es un negocio, incluso mayor, pero ya sin EPS, porque de todas maneras, como lo decía Tatiana, los prestadores de los servicios van a seguir contratando. Y prestadores privados, además. Sí, totalmente de, de acuerdo. Quizás. Uh, yeah, um, yo te contesto, um, Dario, pero um, haciendo uh, la transición con lo que acabo de decir, uh, Tatiana. Estoy totalmente de acuerdo con uh, Tatiana. Eso duplicaría dos costos de, de transacción, porque actualmente la CP se centraliza en varias funciones y estas funciones estarían dispersas uh, entre varias uh, entidades. Pero hay una sobre la cual quiero insistir y que uh, se conecta directamente um, con tu pregunta, Dario es el tema de la regulación de tarifas. Están hablando de un manual tarifario, y este manual tarifario, digamos, sería como para sustituir el rol actual de las EPS que negocian tarifas, a que ADRES use un manual tarifario, donde una misma, un mismo servicio de salud, una misma operación, tendría la misma tarifa en todos los, los hospitales. Eso para mí es un gran, un gran problema, un error por la razón siguiente. Los hospitales, los sistemas de salud, digamos, donde hay un pagador único que fija las tarifas de manera regulada así, son sistemas de salud, el de Francia, por ejemplo, donde el equivalente de adres tiene un sistema de información con toda la contabilidad analítica de los hospitales. Por lo cual, cuando hay hospitales que tienen costos diferentes, entonces reciben tarifas en función de sus costos y no es la misma tarifa para todos los, los hospitales. Acá, como bien lo dijo varias veces, quedándose con razón la ministra Corcho, no hay este sistema de información. Entonces, mi pregunta, como no hay este sistema de información, quieren imponer una tarifa uniforme a todos los hospitales para un mismo servicio de salud. El problema es que no todos los hospitales tienen la misma estructura de costos. De hecho, la gran diferencia ni siquiera es entre hospitales públicos y privados. Hay diferencias en, en eso, pero más que todos es entre hospitales de zonas urbanas grandes y entre hospitales de zonas urbanas pequeñas o zonas rurales. Los hospitales en zonas urbanas grandes tienen forma de compartir uh, compras, hacen compras compartidas y eso les permite disminuir sus costos. Sí. Entonces, van a tener, obtener los insumos que necesitan uh, para ofrecer los servicios de, de salud a un menor costo que otros hospitales que están en zonas urbanas más pequeñas o en zonas uh, rurales. ¿Cuáles son estos hospitales en zonas urbanas pequeñas o zonas rurales? Son hospitales públicos. Entonces, si van a aplicar una misma tarifa a... Um, hospitales que tienen costos muy diferentes, varios escenarios. O los hospitales en zonas rurales grandes se van a llenar de plata de manera ilegítima, porque van a recibir una tarifa bastante por encima de sus costos para no quebrar a los hospitales en zonas rurales. O, entonces, van a fijar una tarifa promedia donde los hospitales privados, de nuevo, van a ganar una plata un poco uh, ilegítima, mientras que los um, hospitales de zonas rurales o de pequeñas zonas urbanas, ellos uh, se pueden tener dificultades financieras y quebrarse. Y uh, entonces lo que debilitaría, digamos, la red hospitalaria pública uh, en estas uh, zonas, yo creo que todo lo contrario de lo que quiere hacer esta reforma. O algo un poco mixto, pero que aumentaría las barreras de acceso, es que los hospitales en estas zonas rurales o um, urbanas um, um, pequeñas, lo que harían es poner barreras al acceso um, de estos um, servicios para no quebrarse. Claro. Entonces acá tendríamos exactamente lo opuesto de lo que busca la reforma con este manual tarifario. Tendríamos una... Um, una red hospitalaria pública mucho más débil en estas zonas y además uh, unas, unos hospitales privados uh, que podrían uh, ganar más, uh, más plata y más barras de acceso para los usuarios. Entonces yo creo que es exactamente, uh, hay buenas intenciones, pero lo contrario de lo que se busca. El resultado sería diferente. Tatiana, ¿algún comentario sobre este particular? Sí, sí yo creo que eso que está diciendo David, es muy importante porque creo que habla de algo que yo he tratado de decir en varios lugares y es que eh, uno no puede pretender hacer una reforma de la envergadura que es esta reforma, que básicamente da un giro de 180 grados sobre lo que hemos hecho durante 30 años eh, y sobre lo que hemos ido construyendo. O sea, ¿no? de nuevo, hacer mucho énfasis en que lo que tenemos hoy en día en el sistema de salud colombiano no es el resultado de la ley 100. Es el resultado de 30 años de aprendizaje con un modelo al que le apostamos en los 90, que modelo no, eh, de administración mixta, público-privada, con un rol particular del Estado que era sobre todo ser un Estado regulador de, de agentes tanto públicos como privados que participan en el aseguramiento y en la prestación de servicios, y que se ha ido modificando además con una conversación uno a uno permanente con eh, la Corte Constitucional y los jueces y la defensa eh, de pacientes y de... Y de y de jueces del derecho fundamental a la salud, este, lo que tenemos hoy es el resultado de esos procesos sociales durante 30 años. Una sucesión de reformas. Exacto, una sucesión de reformas. Silenciosas, ¿no? Algunas sí. de esas silenciosas, exacto. Unas como y que hay de leyes por ahí que pasaron claro, en varios momentos, en pero otras muy silenciosas de cómo la, el, Estado el Estado mejoraba haciendo y cosas y los diferentes actores, actores también han ido en, en evolucionando. Entonces, usted quiere reemplazar todo eso, cambiar el foco, de hecho... El viceministro Urrego le ha llamado a eso, cambiar de enfoque. Listo. Para cambiar de enfoque, en mi opinión, usted tiene que establecer cuál va a ser la secuencia de los cambios que usted quiere hacer. Porque no puede cambiar todo al mismo tiempo, hay unas cosas que se necesitan para que otras cosas ocurran. Un ejemplo claro es lo que acaba de decir David con respecto a un para lo único. Si uno no tiene todavía un sistema único de información en línea o que le permita ver las transacciones, que le permita ver los costos, que le permita ver cómo, cómo, cómo se están, digamos, cambiando, eh, transando los diferentes bienes y los diferentes, eh, digamos, negocios que hay en la, en la salud. Es muy difícil hacer un tarifario, incluso no único en términos de que sea una única tarifa, porque uno podría pensar en un tarifario que fuera eh, con franjas, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, de esas estructuras de costo muy distintas entre prestadores, pero es muy difícil hacer eso si no tengo la información antes. Entonces, yo sí creo que hay una un gran... Pues uno podría incluso soñar con un sistema como el que esta reforma plantea, si quisiera soñar con él, pero no puede pretender hacer ni de la noche a la mañana, ni en un desorden en donde muchos cambios, cambios ocurran de forma, eh, digamos, no secuencial, no priorizada, no planeada, ¿cierto? Sino, eh, como vamos viendo, viendo ¿no? En economías facultades extraordinarias para el presidente muy cortas para reglamentar muchas cosas. Cosa. O sea, o creo que es una, una reforma ambiciosa que desconoce el aprendizaje que este sistema ha tenido durante 30 años y que no plantea una ruta de cómo se asumiría, se absorberían esos aprendizajes o cómo gradualmente se iría transicionando a, otra, a otro enfoque, cierto, cierto sino que, es, sino que es como cantele y vuelve a aprender, a aprender el computador. No aquí, creo que hay un nombre hay un nombre de, de un ente que, que llama la atención y que digamos como parte del discurso es muy importante y son los centros de atención primaria con un enfoque en medicina preventiva y predictiva. Esto eh, aparentemente suena bien, se ve bien. Que, que 25 mil personas por cada centro de atención primaria puedan estar y que no se quede un solo rincón del país, pues en, en el planteamiento sonaría bien. Y para irnos alternando, así le cedo la palabra a David. No, totalmente de, de, de acuerdo. Yo creo que estos centros de atención primaria en salud me parece una iniciativa muy razonable. Sí. Creo que, um, hay que hay que apoyarla. Um, especialmente que es cierto que el sistema de salud Digamos, más, más allá del sistema de salud, porque nos quejamos uh, mucho de las carencias del sistema de salud en, uh, en zonas uh, apartadas uh, del país, pero más que todo es el Estado colombiano que es uh, ausente en muchas uh, zonas del país y el sistema de salud hace parte de la del Estado uh, con la Colombia. Entonces, yo creo que estos caps para cada 25.000 habitantes me parece una propuesta muy uh, razonable. Creo que, pero de nuevo, es algo que no veo por qué cambiar lo que está funcionando en zonas uh, urbanas grandes, donde necesitamos EPS que racionalicen el gasto. Yo creo que estos caps es realmente una, una medida Bienvenida, muy complementaria a lo, que hay, um, a lo que hay actualmente. Y para volver a, a tu punto, Dario, si uh, el sistema de salud sería, uh, no, si la salud no es un negocio y es un derecho, um, estoy totalmente de acuerdo con, con eso, pero la pregunta es si un sistema de salud sin EPS es, Uh, menos un negocio que con EPS. Mi respuesta es no. Es no. ¿Por qué? Porque, porque um, tenemos la, la, de la de la prestación um, vienen de, de los de los, de los Y realmente necesitamos, por la razón que indiqué, eh, para uh, poder uh, negociar tarifas porque realmente a la vez que se cargara en pañales en, paneles, paneles, en, paneles, en, en eso. eso, tendríamos entonces un mayor, mayor gasto sin mejora el acceso. Pero todo eso, para sí, decir, también, también en la, los, los CAPs muy bienvenidos, bien yo creo que que eso sería una, una, medida una medida que permitiría que acercar la de salud a, la de salud, salud, a la gente. Sí, yo le quiero preguntar lo mismo a Tatiana, agregándole otra pregunta con una con una frase de una, de una famosa salsa, de una canción de salsa que dice no hay cama para tanta gente, ¿hay plata para tanta gente que pretende agrupar estos CAPS? Sí, pues, pues yo, yo creo que, que es uno de, oh, de los retos de los grandes, grandes interrogantes de esta y de hecho hemos discutido esto antes con David, hay unos que son calculables y otros no calculables. Les pongo un ejemplo de los no calculables, eso que estábamos hablando en términos de costos de transacción que se aumentarían por eh, la división de las funciones que vendían en día hacen las EPS en un solo lugar en muchas entidades, eso, eso puede tener un costo altísimo, ¿cierto? So, yo pienso, por ejemplo, en los costos de la burocracia nueva que se tendría que crear tanto a nivel... Eh, digamos en, en nacionalidades en como a nivel de territorial en los de de de de de de diferentes consejos direcciones, incluso, incluso los tipos de, entre, de entre, los sociales, sociales que tendrían que eh, ser, que, que eh, ser que, quisiera quisiera los la referencia o sea, enviar transacciones todo eso es como una capacidad operativa que hay que generar y que sería nueva y que tiene que ser eh, Respuesta eh, eh, de la vida social costo de operar, operar. de operarlas. Esos, esos son, son los que No ocurriría sí, eh, entonces sí. yo creo que eso es un reto grande, de, de, de nuevo, para no, para no soltar, soltar mi cosa de la frecuencia, creo, creo que eso es también es muy relevante, relevante para esa idea que de que hay que la secuencia, y es, y es que eso tiene que ser, que eh, ir, ir siendo, siendo sostenible en el largo plazo. Creo que hay una comprensión un poco mágica uh. de que si usted mejora la atención primaria en salud, eso se va a, a traducir en menores costos para el sistema porque la gente no se va a enfermar tanto y eh, va a ser menos, eh, digamos, eh, costoso porque no va, no va a estar en estadios graves de la enfermedad tan rápido, ¿cierto? Pero pues muchas estimaciones en otros países muestran que eso no es necesariamente cierto. O sea, yo soy total defensora de la atención primaria y salud, pero por razones de, eh, digamos, de derecho, ¿no? De derecho fundamental a la salud, de que todos tenemos que poder tener una atención primaria y mantenernos sin enfermedad o sin enfermedad grave al, al mayor tiempo posible. Pero no creo que eso, porque esa cosa de predictivo, eh, sugiere, ¿no? Que es que porque si predecimos antes, eso no va a implicar costos a, hacia adelante. Yo creo que más acceso a la salud, pues es más plata siempre. No importa en qué estado, ¿cierto? ¿sí? Entonces, creo que no no no hay, sobre todo, no hay una idea de dónde va a salir la plata nueva, pero cómo vamos a. Hacer, lo que, que es más importante para mí, mí la segunda la pregunta, pregunta no es cómo de dónde va a salir la plata nueva, sino cómo vamos a hacer que la plata, cualquiera que sea que existe, alcance. Y, y eso se relaciona, se relaciona mucho, mucho con lo que decía. David, es uno de los roles más eh, de, no reconocidos de las dependencias, pero realmente hacen que la plata alcance. Y en Colombia eso es una tarea muy difícil porque nosotros tenemos un plan de beneficios exageradamente generoso. O sea, David me corrige, pero en otros países, por ejemplo, si alguien quiere un mercado de marca, tiene que pagar un copago o, pago, o el, el difere, la diferencia del gap que existe entre el precio del genérico y el precio de la marca. Que hay muchos medicamentos de alto costo para nuevas tecnologías que no están incorporados o no se pueden pagar con recursos públicos. En Colombia tenemos una idea de que el derecho fundamental a la salud es todo y hay que cubrirle todo a todo el mundo en las mejores condiciones, como el, como como se necesite, como el médico tratante eh, determina. De Incluso eso ya viene desde antes, no es no es una eso propuesta, viene no viene reforma. Eso viene desde antes, exacto, desde esta reforma y eh, pero eso le pone muchos retos a la sostenibilidad financiera de este sistema. ¿Cierto? Porque si usted le da todo a todo el mundo, eh, pues es, es, es, es muy costoso, ¿cierto? Hay, hay todo tipo de estrategias que tienen en otros países para restringir ese, ese gasto, por ejemplo, no incluyendo todo en el mercado de edificios, eh, por ejemplo, negociando paso, otras cosas que hemos dicho. Esa sostenibilidad creo que es una pregunta que no se han hecho y están como muy optimistas en que la plata va a alcanzar y que es harta y que es suficiente. Yo no creo que la plata que tenemos disponible, incluso expandiéndola eh, importantemente, sea suficiente para pagar para todo el mundo todo lo que queremos pagar. Creo que la, es un supuesto. Sí, bueno. y además algo que es importante establecer es que los, los CAPS, los centros de atención primaria, no necesariamente garantizan el acceso a todos los servicios. Por ejemplo, no, no garantizan un acceso a especialistas. No es que a través de esa vía la gente vaya a poder llegar más rápidamente a un especialista que como lo hace a través de una IPS, David tatiana Sí yo yo totalmente de acuerdo contigo, de hecho un enfoque de medicina preventiva que hay en la reforma que que de si no es Sin embargo, si como decía, decía Tatiana, un creer que eso va a disminuir los gastos para salud, por lo la De hecho, un, que la que eso fue exactamente así que justificaron que um, en Estados Unidos, diciendo vamos a dar una cobertura uh, um, casi universal para que uh, la gente pueda acudir al sistema de salud de manera mucho más preventiva y antes de tener, de estar en uh, estados de, de salud severos. Uh, yo creo que hay que uh, celebrar esta cobertura universal que, que alcanzaron con Obama, pero sin embargo los gastos aumentaron, um, no, no han disminuido dando una mayor una cobertura a, a gente que no tenía un cobertura. Entonces, eso, yo creo que um, esta apuesta sobre todo la medicina pre preventiva, apostando que eso va a disminuir los gastos, yo creo que uh, es un error. Y si tenemos un gasto uh, descontrolado, yo creo que serán nuevas barreras de acceso que se van a desarrollar, quizás de manera un poco distinta, Um, por la, las que tú mencionaste, Dario, que no es uh, lo mismo atención primaria o atención a um, especialistas. De hecho, hay problemas de atención a um, especialistas actualmente, que yo creo no depende mucho de las CPS, depende de la escasez de los especialistas. Pueden quitar las CPS, los cuellos de botella seguirán um, intactos. Y um, todo, puede haber más barreras de acceso si realmente. Um, tenemos un gasto descontrolado en, um, durante los primeros meses de um, cada año y entonces después para que la plata alcance va a ser el mismo estado en esta reforma que pondrían barreras de acceso con menos digamos poder de reclamos por parte de la gente porque uno cuando tiene una EPS por lo menos se puede quedar con el Estado, pero cuando es el mismo Estado que va a negar los, los servicios, va a ser mucho más complicado. Y para volver a los temas que mencionaba Tatiana, yo creo que hay, yo pondría como tres categorías para el cálculo de, de los gastos asociados a la reforma, los que realmente podemos calcular más o menos bien y son todos los gastos de infraestructura, los CAPS, por ejemplo, yo creo que um, es una buena inversión y, y se puede cuantificar. Uh, los costos de la formalización, también yo apoyo que haya una mayor formalización del uh, personal médico y, y eso se puede cuantificar de manera más o menos um, precisa. Hay, entre los dos, yo pondría los costos de transacción, yo creo que hay cosas que podemos anticipar, Um, hay costos de transacción que van a aumentar los gastos Hay costos de transacción que van a disminuir los gastos Pero que van a poner más barreras de, ¿por, qué? Por malas razones, porque van a poner barreras de acceso Que no existen hoy en día a los usuarios Y al final hay una tercera categoría Que es la, la zona muy incógnita Es um, que tanto los prestadores en salud Van a inducir la demanda cuando no tendrán EPS para racionalizar los gastos. Y acá digamos que es un poco um, insólito um, la, el, el articulado de, de la reforma porque uno ve que al final es una apuesta total a la autorregulación de los uh, prestadores en salud, de los médicos. Pero al mismo tiempo uno um, ha visto en, una, en un evento la misma uh, Carolina Corcho, la ministra, sí. Decir que desconfiaba en la autorregulación de los médicos. Yo David. Eh, yo casi, no te sí. no en la autorregulación sí. de los médicos. Yo creo que los uh, médicos se autorregulan lo mejor posible. Pero uh, es un salto al vacío igual creer que la autorregulación de los médicos va a ser suficiente ¿no? en la condición para controlar el gasto. Sí, David. Precisamente sobre este tema de los médicos, del personal de salud, es que quiero que trabajemos en una segunda parte de este programa, porque también está pues, el tema medicamentos y por supuesto también el aspecto de la controversia política de la misma reforma. Tatiana, si usted quiere hacer un comentario y vamos a cerrar esta parte con una opinión también de Hernando Gómez, buen día o quiere participar en esta o vamos de una vez. Dándole paso a Don Hernando. Pues yo, eh, solo una, una cosa muy pequeña que además podemos profundizar más en la segunda parte, eh, pero muy relacionado con lo que decía David ahora al principio, eh, o al final, perdón, en su última intervención, es de verdad, si ustedes me preguntan, y yo he dicho esto en otros escenarios, cuando uno compara, yo he intentado trabajar comparando el sistema de salud con el sistema de salud en aspectos específicos, pero una de las grandes diferencias, además de que uno es público, otro es mixto, otra, es que cuando el paciente tiene que reclamar, incluso pone un litigio, o sea, el litigio en salud es muy alto también, casi, se llaman par y no tutela, pero es muy parecido, una cosa es que ese derecho sea tutelable ante un privado y muy distinta cuando es tutelable ante el Estado. Entonces, lo que yo veo en esta reforma es que no resuelve muchos problemas de fondo. Uno de los ejemplos que puso David fue el, la cantidad de especialistas, no tenemos suficientes especialistas, el problema de oportunidad no es un problema de las EPS poniendo barreras, es un problema de que no hay suficientes especialistas, por sí. lo tanto las, las filas son muy largas, y muchas de las tutelas son sobre oportunidad. Hoy en día la tutela va a la EPS, y el culpable de casi todos mis problemas de acceso es la EPS, tengo a alguien a quien no donde quejarme, etcétera es, eso va a pasar a ser el Estado, el Estado como todos sabemos con sus procesos y, ¿no? O sea, no es lo mismo y yo creo que eso además es un costo político altísimo altísimo, o sea es como eh, en realidad no se dan cuenta de lo privilegiado el Estado colombiano que es por no ser responsable de todos los afugias y sufrimientos de los colombianos y que se pueda atribuir mucho de ese sufrimiento a unos privados Está por aquí don Hernando Gómez. Aquí, aquí estoy en sonido, creo que aquí ya estoy visiblemente. No, yo simplemente quería comentar que me parece que Tatiana y David han puesto el dedo en el ventilador. Y como mi oficio es decir cosas breves y brutales, le diría de esta manera... Como historiador, el problema del fondo es que no hay plata para tanta gente. El problema del fondo del sistema de salud, particularmente en Colombia, es que Colombia no tiene el nivel de ingreso para darle salud de excelente calidad a toda la población. Ni siquiera paga los salarios mínimos. Bueno, ese es el fondo del problema. Lo que ocurrió es que con la ley 100 y con la CPS se creó un sistema que se llama de competencia administrada, una cosa rarísima que es el intento de resolver una cosa que no tiene solución, que es dar salud universal en un país que no tiene cómo pagar la salud universal. Digámoslo así de manera un poco brutal, pero como digo, es que ese es mi oficio. Entonces, ese sistema lo que hizo, en esencia, y Tatiana y David lo dicen con palabras mucho más elegantes que yo, nos inventamos un sistema para que la plata alcanzara. Eso es el sistema, la, la plata que hay, una parte de la roban, otra llega a los pacientes, otra se las ganan las EPS, pero la plata alcanza para lo que alcanza. Eso ha mantenido durante 30 años, como muy bien dice Tatiana, está en un sistema que se ha sentado en el tiempo, que se ha ido reformando, se ha ido ajustando, y la verdad, digamos la verdad en contexto... Es en salud donde el Estado colombiano más avanzado en la prestación de servicios en Colombia. Si uno, si uno mira como historiador, el gran logro de social de Colombia en los últimos 30 años se refiere a la salud. Eso es el hecho. Pero el fondo del asunto es que el sistema era un sistema para que la plata alcanzara. ¿Cómo alcanzó la plata? Pues a los trancazos. Buena parte de la plata alcanzó pagando el mal al personal de salud. O, o convirtiendo la salud a una lotería. Ahora, la ministra Colchotti parte del mismo diagnóstico. Ella sabe que se van a quebrar las EPS. Y entonces la solución que proponen dice quebrémoslas de una vez. Y además de eso, gastemos más plata. ¿Por qué? Porque vamos a hacer además salud preventiva. Maravilloso, pero eso cuesta otra plata. Y fuera de eso vamos a mejorar la condición del personal médico y de salud, con el cual yo estoy de acuerdo, pero eso cuesta otra plata. No plata. Sí. Y la Corte Constitucional cada año dice, aumentemos las prestaciones, todo el mundo tiene derecho a una operación de cerebro abierto. Entonces, pero el fondo del problema me parece a mí, por eso lo digo de esta manera caricatura, el asunto es que la plata no alcanza y Colombia ha tenido un proceso extraordinariamente interesante de tratar de usar la plata que hay, ha aumentado el gasto de salud. De menos del 2% al 7% del PIB. Esa es la realidad. Esta reforma, si aumenta en alguna salud, pues va a costar más plata y alguien tendrá que pagarla. Pero bueno, yo hago caricaturas. Bueno, Hernando, no solamente caricaturas, sino figuras que darían para una preocupante situación de urgencias. Por ejemplo, meter la mano en el ventilador eso es de, <risa> o el dedo en el ventilador es de bastante riesgo. Eso hey. amerita como una atención especializada. Pues, sí. <risa> no a ser Tatiana y David. Eso nos te han dicho eso. Bueno, por eso, vamos, pero a, vamos a perder el dedo. El dedo, claro. <risa> vamos a hacer, a <risa> eh, parar aquí, pero tendremos una segunda parte de, de este de esta conversación, porque sí, nos quedan unos temas muy importantes y vamos a aprovechar todo este conocimiento de, de las tres personas que están participando en esta razón pública al aire. Entonces, no se pierdan la segunda parte